Sabes, Flower, ¿no crees que no hay tanto espacio aquí? Mm, Tienes la razón. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué mierda y lava a todos lados? ¿Esto es algún tipo de brujería por algún tipo de mago mágico? No lo sé. Oh, yo tengo una idea. ¿Qué tal si eres mi pareja y te enamoras de mí? Nos... Deja ahí si pendejadas. ¡Liffy! ¡Ah! No puedes estar ningún segundo cerca de mí, Firey. Ves, tenía la razón, Firey. No creo que tengas tanta... Mierda, yo te digo cuándo hablas y cuando no. Aunque, bueno, no sé por qué soy así, pero bueno. Mejor te llevo a casa antes de que te lleve, antes de que empieces con los chips. Simplemente no entiendo por qué siempre estás así conmigo. ¿Y qué tiene que estar así contigo? ¿Acaso te importa algo de lo que hago? Sí, me importa, pues no manches, pendejo. ¿Acaso eres un estúpido? bravo con cabeza de pene, sin novia y sin amigos, asqueroso de mierda. Wow. No sabía que pensabas eso de mí, pendejo. Bueno, ahora sabes que lo pienso de ti, pinche asqueroso. Así que fíjate tu planeta cuadrado. ¡Oh, no es un planeta cuadrado, es un planeta de hojas, pendejo. Y por su información salgo de primero que soy esta madre. ¡Ay, ¡Oh, ya te salte de mi cabeza, pendejo! ¡Eres un maricón del culo! ¡Ah, sabes que No hablo con ignorantes, sacaste boleto. no hablo con pendejos. ¡Bien! Ah! Sí. ¿En serio, chicos? Are you ¿Harán eso cada vez que se me acabe el detergente o qué? En primer lugar eso es detergente y en segunda solamente eso nos mantiene vivos aquí. Bueno, creo que el, el otro muñeco la otra muñeca de palos no está de acuerdo contigo. Bueno, ¿y qué tienes? Ya luego voy a salir de aquí. Oh, pero es que, pendejo, estamos todos encerrados aquí. Ahora si algo te haces. <risa> <ríe> Cálmate Ay, ya dejen de estar pinche con sus Gay dadas, ok Eso ni siquiera es una palabra, pero no me importa Ok, chicos, dejen de estar hueviándome Ok, chicos, yo soy el único Entonces tú eres el único que los mantiene Con vida, acaso aquí en esta Estupidez, ay, chicos Ya en serio, una de ustedes van a tener Que ir allá afuera y pedirle yo afuera Pero, ¿puedo ser yo? ¿Acaso puedo Ser yo, pendejo? ¿Puedo ser yo? Ah, buena idea Necesitamos tu ayuda, necesitamos al, uh, necesito que saque a mi equipo de allá abajo o algo así, por favor ayuda Okay. <tose> Por fin juntos otra vez, sí, amigos, este. Oh, Taco, te extrañé tanto. Ouch. Oh, oh, se me olvidó que estábamos en un. Se nos olvidó que estamos en un todos contra todos, con equipos o algo así. Es que el creador de estos somos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, nos falta uno. Ah, ¿puedes revivir el libro, por favor? No lo hago. Ok. Ahora vamos a ver a qué le gusta a todos chicos Ok, ahora que tengo drogas en mis manos Vamos a ver qué les gustaría hacer a cada uno Así para que no estén enojados todo el puto rato Ahora primero tú, Mini Ice que Vamos a ver qué quieres ¡Sale el puto Ah, ¡Qué linda ilusión! Ahora tú, Trump, vamos a ver qué quieres. ¡Basta! ¡No puedes hacer eso! Ahora, Serrucho, vamos a ver qué te gustaría ver tú con mis drogas. Relajante. Mucho. Ahora tú, te vamos a ver qué te gustaría. Así que ve. ¡Con voy a, a la mierda! ¡Ah! Eso es un dispositivo o algo así. ¡Eso no es bonito! ¡Pendejo! Bueno, imagina que es algo bonito. Ahora tú vamos a ver cerca. Ahora tú vamos a ver cerca. Ahora tú vamos a ver cerca. Ahora tú vamos a ver cerca. Ahora somos te otra vez. El libro. Vamos a ver qué trae tu interior. Pero es que eso no es posible Aquí dice Isla de los sueños para el Ah, bueno, entonces toma la isla de los sueños Vale, cuatro pi Ah, amo esto Ahora Koya y pendeja Quedan de los últimos en este juego Así que vamos a ver Y espera, ¿qué pasa con Koya? Ahora solamente queda Koya y la perra Entonces Koya eh, serás tú El ganador Así que, Coya, vamos a ver tus pensamientos. Oh, soy un puto maricón. <risa> <risa> soy un puto maricón. No. <risa> Ahora es cuando yo digo: A la mierda todo. El universo es una mierda. Y que me chupen el ano. Porque aún cagando en ninguna wea. ¡Tú ya, la... tu pendeja! ¡Vamos, <risa>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 Déjanos salir entonces para que no te cabremos a cada puto segundo, ¿ok? Pinche mamón del culo. Bueno, total, es la culpa de él. Así que no es nuestra culpa. Así que se joda a todos. Te están presentes. Y tú también, porque tú también estás presente. Y la de, de... ahora sí. ¿Qué podemos hacer, Te quita amigo mío? No lo sé, ni siquiera es mi amigo, hijo de puta. Ahora es cuando podemos. Ahora es cuando podemos hacer vergas. ¿Y por qué tú no eres un vergas, hijo de perra? Ya nos tiras a todos los huevos por el piso. Así que deja de que ¿Qué? qué de ¿Huidianos? Ya saben llegar aquí. Yo los creé. Tú... ¿Y como a ella, pendejos de culo? Ahora se conforman, porque vamos a ver qué hacen los pendejos robadictos. Ahora sí. ¡Oh, chicos, son unos estúpidos! ¡Ja, sí me gusta! ¡Ay, ven, así, toma mi mano! ¡No! Nope. Eres un ignorante del culo, además sacaste boleta conmigo, así que no hablo con personas que sacan boleta. Eres tal hijo de puta, por eso no tienes amigos si los tengo. Háganme un ejemplo: no digo de los veteranos, no son tu amigo, no son enemigos. Ya cállense, ya me cansé de su pecho y del culo. Y le si tienen amigos, que no es ninguno. El único amigo que tiene es Uff ¡Ey! Deja de estar pinche mamando. No quiero. Mi equipo es el mejor y tu equipo es una mierda, pendejo. ¿Escuchaste? Oh, ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! wow. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Eh? ¡Mi equipo! ¡Ahí están! <risa> Me estabas <echamos> un chiste. <risa> ¡Oh, Ya vas a seguir, Spongy. <risa> ¡Ey! <¡Woo! risa> oh, oh, oh. <risa> Concha, tu madre! <risa> ¡Ahora vamos, chicos! ¡Ay, como sea! <risa> ¿Podemos comenzar el libro? <risa> ¡Mierda! ah, oh, oh, puro, oh, sí, sí, ah, oh, ah, listo, ahora todos felices, salvados, no salvados Ah, ¿qué harán ahora, chicos? Me están mamando. Ok, pues te aguantas, hija de perra. Siempre Ah, necesitamos a un traductor para Robo Flower. Mm. Oh, <risa> tengo una idea. Ay, qué buena idea, Blocky! Ahora vas a hacer esto tus mejores y. <risa> <risas> uh, uh. <risa> <risa> oh, Robo flower necesita ayuda. <risa> uh, en resumen, tu cara, uh, puedes dejar de hablar. Ay, pues ya me tienes hasta los huevos hinchados, huevón. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene, eh, tu cara no tiene sentido, tu pelo, eres un estúpido fairy, tu cara es estúpida, Jaguar. ¡Oh, por fin, chicos. Hoy eh, estuvimos aquí como veinte minutos, bla bla bla. Hi, let's see a pick up each debe Debe haber un control, un traductor aquí para Robo Flower. <tose> ah, un control remoto, perro. Ahora vamos a arreglar todo. ¿Cómo lo vamos a arreglar, chica tonta? Wait. Espera, ¿seguimos vivos? Ah, oh, sí, creo que sí seguimos vivo. O algo así. Bueno, creo que los demás, no tanto. <risa> ¡Así se hace! ¡Soy el puto amo! <risa> ¡Salvados! No salvados. Oh, oh, oh. Estarás bien luego, ¿ok? <risa> ¡Hola, Ruflow! ¿Cuál es el problema? ¡Rafa, a pelota si pico, que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 como sea, no tiene género ¿Y tú tienes género, acaso? Sí tengo género para tu información, cabeza de limón Bueno, entonces trata de hacer algo ¿Esto es un desafío? ¿Cómo? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Vamos, Nickel! ¡Tú puedes, Nickel! <risa> ¡Para acá! ha llegado! <risa> Has eliminado, Clavito. Oh, Dios mío, mi puta vida, chicos, se los juro. Ja, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? ¡Eh, Tú eres mi amigo, ¿verdad? Sí, lo soy. Entonces vamos a madrear. Eh, la verdad es que no tengo tantas ganas de madrear, pero bueno, yo voy contigo. Ja, ay, ok, perdí la apuesta, lo sé, pero nunca hicimos una apuesta. ¿Acaso hicimos una apuesta con esta madre? ¡Bueno!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 ¿Qué, ¿Qué pasó ahora? ¿No puedes decir? Es que encontramos algunas vidas. Y me preguntaba si tú querías cogerte algunas o traer algunas. O algo así. Eh, pues bueno, estoy legal, pero buena. ¿Y ahora puedes revivir a todos los que me murieron? Eso sí que se puede, chico. ¡Reloj! Ah, ahora qué. Bueno, pues cuando tú moriste, moriste de una manera estúpida, reloj, te lo juro. Ah, oh, entonces estás diciendo que soy estúpido, ¿eh? ¡Sí, sí lo eres! Ah, bueno, entonces si soy estúpido, ustedes deben de ser los más y te dijetas de BFDI o batalla por BFDI como se le conoce actualmente, pero antes de ser un mejor show donde no habían tantos pendejos y no habían fans de pendejos del culo de la cuarta pared.